Vaya, esta fiesta parece ser un gran éxito Aunque deberíamos colocar más mesas Las personas comen de pie Cielos, Mike no entiende nada ¿Mm? ah. Mike tiene que vigilar a los animatrónicos ¿Mm? ¿Los animatrónicos están vivos? Mmm. A Mike no les agrada. Mike quiere destrozarlos. Pero Mike puede ser despedido. Oye, Sprinter, ¿Cómo se siente tener un cuerpo dentro tuyo? No lo sé. Me cuesta mover los brazos y es difícil caminar. Pero ya me acostumbraré, ¿sabes? Oye Freddy, desde aquí veíamos cómo te movías, parecías un choripán, ja ja ja ja. Yo, lo único que tú hacías es mover tu brazo, yo por lo menos he puesto onda al show. Oye Freddy, mira, encontré una cámara. ¿Cámara? ¿Qué es eso? Es algo para registrar y grabar todo lo que ocurre y luego lo puedes proyectar aquí. Vaya, qué increíble. ¿Qué tal si vamos a ver cómo está Fredbear? Sí, deberíamos ir a verlo. Oh. Fredbear. Dios mío. ¿Fredbear? ¿Qué ha pasado? Responde. No lo sé. Está destrozado y no se puede mover, ¿qué vamos a hacer? Hay que avisarles a los demás. Oigan todos. ¿Qué pasa? Fredbear está despierto, pero está destrozado y no puede moverse. No sabemos qué le pasa. Quédense aquí, voy a verlo. No era que estaba descansando. Eh, pues yo, eh, chicos. Fuiste tú. Um, tengo una explicación para esto, por favor. Fredbear, ¿qué pasa? Parece que tienes poca energía. Tengo que buscar una forma de cargarte y repararte. Creo que voy a utilizar lo último que me queda del poder, espero que sea suficiente. ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó, Puppet? Tranquilo Fredbear, estamos en un nuevo local. Estuviste desactivado y parece que Springtrap te quiso desmantelar. ¿Acaso le has hecho algo? Creo que no le dije nada cuando te dimos el poder. Debe estar molesto por eso. Debería disculparme con él. sabía que volverías Te haremos asimismo para que seas un se amigo, es una cárcel para tus tristezas, yo cuando diré hijo de tratar como dicen, él será de, de su no amigo esto no algo es para desvivir para ser solo Chicos, basta, por favor. Cállate. Ok, sí, lo siento. Me siento penado, pero yo no quise destruirlo. Algo me ha dado ganas de... Vaya, vaya, ¿Acaso les gusta vivir pedazos de basura? Pues a Mike no les agrada los animatrónicos Y Mike quiere divertirse un poco con ustedes